What do, a do, do, what a do, what do, what a da... do. Buenos días. Ay. ¿Le sirve el otro? O ¿Qué? Ay, Samuel calle! Dice que mi graña tan asquerosa. Oh, me puta, qué guayado! Me rayó mucho, era Jerónimo anoche. Pero se pasó bueno. Y vos como que te entendiste con mi prima. Es una loca, ¿no? Sí, es bien. ¿Aló? Ay, hola, amor. Sí, bien. No, nada. Nada. Qué rara como Oye, no. Amor, hablamos luego, que Sami me necesita. Chao. Listas, bien. ¿Te pasa algo? Yo a vos te conozco y me estás ocultando algo. ¿Qué está pasando? Sami debe ser el guayao. Pero... Oye, ¿alguna vez como alguien te echó a los perros como... que sepa que eres gay, tratando de cambiarte? ¿Y como porque la pregunta? Pues, ¿te está matando el guayao o te pasó algo raro anoche? ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde? Ay, Decime bien cómo llego. Bueno, bueno, enviados para allá, chao. Ricardo, lo atracaron la noche. Están las afuera de la ciudad esperando. Nos vamos rápido. Rápido, chao. Hola, chicos. ¿Para dónde van? A recoger a Ricardo. ¿Pero pasa algo? No sabemos. Sabuchá. Nos ahora. Londres, París, Nueva York, Buenos Aires, Sao Paulo, son algunas de las grandes ciudades que he podido conocer por ser publicista. A mí me encanta viajar y yo no me quejo, he tenido muchas ventajas por trabajar para la agencia más grande de Medellín. Pero eso sí les puedo asegurar, el éxito profesional no garantiza la felicidad. Aunque eso sí, siempre que estoy con Samuel y Juliana me siento tan tranquilo conmigo mismo, libre de todo. En definitiva, yo soy feliz. <risa> vamos eso? Sí. Estoy Quiero buscarme. Federico, qué sorpresa. ¿En ¿Dónde está Juliana? La he buscado toda la mañana desde que salí de la oficina. La verdad, ellos salieron súper afanados, no me dijeron nada, pero parece que a Ricardo le pasó algo. ¿En serio? Ah, bueno. Entonces, yo me voy. Oye, pero ¿por qué no entras? Igual ya en estar que llega. Ok, pues sí, esperemos un rato. Si no llegan temprano, mejor me voy.